Miren el hacinamiento que no tienen. ¿no? Sí. Nosotros somos médicos todos. Estamos aquí. No nos han dado protección, no nos han dado ningún tipo de mascarilla, ni de guantes, ni de nada. Aquí no tienen, sin nuestro consentimiento. Aquí nada, nadie ha dado síntomas positivos. No no quieren eh, traer, gestionar lo de las pruebas. Miren cómo no tienen, con este es unos apartamentos de mierda, donde no hay condiciones. Miren, sucio el baño, totalmente. No lo pusieron sábanas, no nada. miren, sucio, sucio, sucio. Esta es una medida de prevención que está tomando nuestro país. Todos somos médicos, todos hemos tomado medidas, incluso algunos hemos hecho cuarentena ya en Cuba, y aún así, miren.